Vamos a conversar sobre el arte de superar el estrés. Ustedes se ven todos muy tranquilos, pero de todos modos ese es el tema. <coughs> Primero vamos a ver qué es, qué es estrés. Eh, es un estado que normalmente impide que tengamos bienestar, porque muchas de las cosas que ocurren nos, nos producen una influencia negativa y eso hace que estemos en un estado diferente. Entonces, eh, hay muchas, muchas cosas que se dicen sobre el estrés, por ejemplo, que, que es natural, que es parte de la vida cotidiana, pero resulta que nuestra naturaleza es diferente. Entonces, vamos a a ver eso ahora, pero entonces no es natural y no solo no es natural, sino que es mal sano para nosotros ¿verdad? porque cualquier cosa que pase, por ejemplo eh, cosas del pasado ya pasó el pasado, no, es, no está aquí no existe no es entonces, una cosa del pasado, una situación familiar, eh, una situación laboral, algo que esté sucediendo en el país, cualquier cosa, incluso cosas que no han pasado, que, que creamos en nuestra mente, que a lo mejor podrían pasar, pero a lo mejor no van a pasar nunca. Entonces, hasta eso nos causa una situación de decaimiento o de tristeza o dolor de cabeza. ¿verdad? Si esta forma de pensar se repite una vez y otra vez y otra vez, entonces puede afectarnos físicamente también. ¿verdad? Entonces hay muchas cosas como digestivas o sube la... Cómo se llama, la presión sanguínea, o el corazón se acelera, o el sueño se altera, muchas cosas que se vuelven como, como cotidianas, por toda esa forma de pensar que nosotros tenemos, ¿verdad? De, de crear cosas en la mente que nos producen ese malestar. Entonces, eso efectivamente no es bienestar, ¿verdad? ¿Qué es entonces el bienestar? ¿Verdad? El bienestar no es, digamos, no es tener buena salud física, no es eh, de, que haya ausencia de enfermedades. El bienestar está más bien ligado a lo que es eh, más interno, más emocional. Entonces, es más bien como, a diferencia de cuando hay algún problema de salud físico, ¿verdad? que se puede detectar, palpar, ¿verdad? sentir, el bienestar es algo que, que más bien es, se refiere a cómo me siento, cómo me siento yo internamente, cuál es mi, mi sentimiento interno, y puede haber una persona que esté sumamente enferma, incluso en estado ya grave, y puede estar en un estado de bienestar, interiormente, ¿verdad? bien cuidada, bien mantenida, etcétera puede estar en un estado de bienestar, incluso conociendo su propio estado de salud, ¿verdad? El bienestar es una cosa diferente, que, que envuelve muchos factores de la vida de uno, muchos, no solo uno. No solo tener salud física, es muchas cosas, y entonces yo tengo o no tengo estado de bienestar, ¿verdad? Entonces, el estrés es algo que se puede volver eh, habitual, ¿Verdad? yo puedo creer que sí, que es parte de la vida, entonces, pues, ¿cómo no voy a tener estrés? ¿Todo el mundo tiene? ¿Eh? ¿Cómo no va a tener yo? Es, es, es normal, todo el mundo anda estresado, entonces hay algunas cosas que se dicen del estrés, es bueno entender, por ejemplo, eso que les dije, que, que uno cree que es lo natural, parte de la vida. Entonces, esa es una cosa. Otra es que, que, el, eh, que el estrés es bueno porque me permite desempeñarme mejor en el trabajo ¿verdad? ¿han oído eso? es bueno que haya estrés ¿verdad? y uno esté ahí como, como un loquito corriendo y todo así, como, como conectado a dos veinte ¿verdad? y con el pelo parado entonces, pero resulta que basar uno su, su buen desempeño en lo que sea en el miedo, ¿verdad?, o en la preocupación, es una cosa terrible porque en, con el tiempo produce muchísimo desgaste en el ser humano. Pero un desgaste total, ¿verdad?, creer que eso está bien, es, es una cosa errada, porque yo puedo tener mucho trabajo, Puedo tener mucha exigencia en el trabajo, puedo tener mucha supervisión, lo que quieran, como son los trabajos, ¿verdad? Pero yo puedo tener frente a eso un estado estable y puedo desempeñarme así con un estado estable, no, no permitiendo que el miedo que le pueda tener yo al jefe o a los compañeros o a la empresa o lo que sea, me me hagas, ¿verdad?, estar como así, totalmente alterado, porque entonces eso va a afectar mi salud, tarde o temprano. Eh, y bueno, conocemos todos mucha gente, ¿verdad?, que siempre tiene cosas físicas, ¿verdad?, por ejemplo, el estado de estrés eh, hace algo muy interesante, por ejemplo hace como, como que cierra, digamos, todo lo que es la parte digestiva y el sistema inmune para dirigir esa atención hacia los otros síntomas que yo estoy teniendo si tengo estrés. Cada uno tendrá los suyos preferidos, ¿verdad? O que el corazón se aceleró, o que las, la presión se subió, o que tengo dolor de cabeza terrible, migraña o lo que sea. Entonces, la energía va hacia eso, ¿verdad? Entonces, claro, la digestión también termina afectada, ¿verdad? Hay personas con colitis y gastritis crónicas, ¿verdad? Que se generan de esta manera. Y el sistema inmune debilitado, pues ya sabemos, ¿verdad? Que puede producir. Entonces, en lugar de que le dé a uno un resfrío ahí, cualquiera, ah, no, ...le dio la, la peor gripe del mundo... ...entonces... ...esto tiene consecuencias graves... ...no solo físicas... ...sino que hay ausentismo... ...en el trabajo, ¿verdad?... ...entonces... ...queriendo hacer una cosa... ...hubo un mal resultado... ...porque de ahí se hay ausentismo... ...ahora que... ...bueno, que siempre ha sido como muy castigado... ...¿verdad?... ...en los trabajos... ...pero ahora que nadie tiene trabajo... Bueno, no nadie, ¿verdad? Pero que hay tanta gente sin trabajo, de ahí es muy fácil deshacerse del que falta mucho para atraer a otra persona, ¿verdad? Entonces, es muy problemático eso, ¿verdad? Estarse enfermando, ay, digo, eso es, es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero es muy deseable la salud física y emocional, muy deseable, ¿verdad? Entonces... Yo siento que hay que trabajar en eso, ¿verdad? Si uno no tiene eso hay que trabajarlo porque en la situación actual puede ser muy, muy, muy negativo para cualquier persona. Aunque siempre ha sido, pero ahora es peor todavía, ¿verdad? Porque no puede uno ni, ni estornudar porque entonces, ¿verdad? Es visto con malos ojos. Entonces, hay otras cosas que se dicen. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes que uno, qué palabras podría uno decir que se refieren al bienestar de una persona? ¿Cómo es una, una persona que tiene un estado de bienestar? ¿Cómo, cómo se muestra? ¿Qué, ¿Qué le veo? Paz, alegría, tranquilidad. Semblante. buen semblante felicidad contentamiento. contentamiento qué más es que es bueno pensarlo verdad es bueno pensarlo porque parece una tontería pero es bueno porque uno busca eso luego no es quiero ser así equilibrada verdad una persona si es equilibrada vigorosa, centrada, creativa, ¿qué más?, con sabiduría, paciente, entusiasta, ¿verdad?, ¿se imaginan que uno sea todo eso?, ¿verdad?, y ahí cualquiera lo contrata. Entonces, <coughs> bueno, eso que les decía que se necesita estar estresado para desempeñar mejor el trabajo, verdad? Eso, bueno, no, es al revés. Hay que, hay que estar todo eso que acaban de decir para desempeñar bien el trabajo, ¿verdad? No, no estar hecho un loco luego también se dice que el estrés es algo físico es un, un fenómeno físico y entonces con el descanso se va ¿verdad? y en este sentido yo recuerdo una situación personal yo tenía un médico que ya murió que era un, un médico chino que practicaba medicina china y entonces eh, yo trabajaba y además estaba haciendo una maestría en lingüística y entonces además tenía los chiquitos hasta que, ¿verdad? Eh, bueno, fue tal el desgaste, ¿verdad? Que entonces fui al médico y le dije, vea, no puedo ya ni caminar. Ya no puedo más. Entonces después... Bueno, él me empezó a tratar y, y era muy sabio, verdad él. Entonces, después de un tiempo me dice, cuando usted vino en ese estado, ah, bueno, me dijo, vea, en el estado en que la estoy viendo, usted ya no puede ni leer periódico, ni leer ningún libro, ni ver televisión, ni, ni, ni, ni, ni, ni un montón de cosas. Bueno, y él me sacó de ese estado, pero... Este, después me dijo, look, porque él apuntaba todo lo que uno, es, es muy de los médicos chinos apuntar el lenguaje, la forma en que uno expresa lo que siente, ellos analizan ese lenguaje después, me dijo, vea, cuando usted me dijo, ya no puedo más, yo dije aquí, usted estaba a punto de su homenaje, entonces, ¿verdad?, por eso uno no debe llegar a esos estados, ¿verdad?, porque son muy peligrosos para, para las… porque se complican además, ¿verdad? Entonces, primero es una cosa, después otra y no sirve, ¿verdad? Yo pasaba hasta la una de la mañana estudiando y después iba a trabajar a las siete de la mañana y después de luego a, a la universidad y, ¿verdad? Son cosas que desgastan mucho, entonces es solo para raro no, mentira, es para contarles ¿verdad? lo que pasa con los excesos uno, uno se hace daño, ¿verdad? entonces entonces no es un fenómeno físico que con el descanso se va, ¿no? el estrés en este caso es un fenómeno físico de, de, de, de exceso de de horas, ¿verdad?, de, de esfuerzo, pero el estrés no, es, es una cosa emocional. Entonces, sí, yo puedo ir a la montaña, puedo sentarme un rato al sol, y, y bueno, me puedo aliviar un ratito, pero no me voy a curar con eso. No se cura con el descanso, el estrés, porque está en el otro ámbito, en la parte interna mía, ¿verdad?, no es físico. Entonces que un cambio de dieta o unas vacaciones, bueno, pues sí, las vacaciones son deseables para todo el mundo, y la dieta es muy importante, comer bien, alimentarse bien, y todo eso, pero tampoco eso locura, tampoco. Y luego, que todo lo que me rodea tiene la culpa de que yo esté estresada, entonces, lo que pasa en el país, las presas, los movimientos estudiantiles, el, bueno, todo y que todas las personas cercanas tienen la culpa ¿verdad? es que yo tal cosa porque tal fulanito o fulanita o mi jefe o la compañera o el otro dijeron que tal cosa, bueno, eso tampoco es cierto, pero nada cierto, nada, absolutamente nada cierto, nadie nadie haya hecho lo que haya hecho tiene la culpa de mi estrés eso es sumamente importante es esencial entender que el estrés se produce en mí como resultado de mi forma de pensar es decir yo creo mis propios pensamientos, ¿verdad? Cada uno de nosotros es el creador único de los pensamientos. Que haya una influ influencia de lo que sea o de quien sea, si yo la acepto es mi decisión, ¿verdad? O sea, estoy hablando de que es necesario domar este, este ser, ¿verdad? que nuestro poder de decidir sea de otra calidad, para que yo tome decisiones en, en, en mi beneficio y que luego van en beneficio de los demás también. En la medida en que yo me beneficio de algo, en esa medida beneficio a otros también. ¿verdad? Entonces, lo primero es entender que yo soy el responsable de mis pensamientos esa es mi primera creación con, el, con la creación de mis pensamientos lo que viene después es que se manifiestan en palabras y acciones entonces yo no puedo culpar a nadie de nada de lo que me pasa internamente de nada es, es un hábito muy arraigado en nosotros, señalar, ¿verdad? Es que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de mis hermanos, de mi pareja, de quien sea, yo tal y tal cosa, ¿no? Pero no es así. ¿Verdad? Bueno, no es así del todo, ¿verdad? Entonces yo tengo que aprender a crear pensamientos que hagan que mis acciones y mis palabras sean de otra calidad, yo tengo que aprender eso. ¿Está bien? Bueno, está bien. Porque además, los, todo, lo, todo en la vida de uno depende de los pensamientos, ¿verdad? Eso es lo primero. La mente es poderosísima además, ¿verdad? Entonces, mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, todo nace con un pensamiento. Entonces es muy importante la calidad de ese pensamiento. ¿Verdad? Porque si yo creo pensamientos eh, así como negativos acerca de mí, de mis debilidades, por ejemplo, es un problema, ¿verdad? que también es muy común estar comparándose ¿verdad? con otras personas, que fulanito o fulanita logró tal cosa, y yo no. ¿verdad? Eso, eso es porque yo seguro tengo menos valor o algo así, tal vez no lo decimos con esas palabras, yo lo estoy traduciendo, pero nos produce un sentimiento de sufrimiento, ¿verdad? pensar que alguien es mejor que yo cuando todos tenemos un potencial enorme, ¿verdad? O sea, no hay un solo ser humano que no tenga un enorme potencial en sí mismo, no hay uno solo, ¿verdad? Depende de cada uno dejar salir ese potencial o tenerlo ahí preso, ¿verdad? Por la razón que sea. Entonces, es... Es muy satisfactorio, eh, es por lo menos mi experiencia o la experiencia aquí en esta escuela, encontrar uno el propio valor, entender, eh, llegar a entender que sí, que yo tengo un valor enorme, tengo tales cualidades, tengo tales posibilidades de hacer cosas, tengo... Y entonces, poder dejar atrás esos sentimientos así de, de bajos, ¿verdad? De tristeza, de... Bueno, solo el hecho de que estén ahí sentados. ¿Verdad? Hay otros que están mojando. No, pero en serio, ¿verdad? Estar aquí sentado uno, eh, participando en algo que es para uno regalándose uno el tiempo para algo positivo para uno. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Quisiéramos que sí, ¿verdad? Que la humanidad entera, pero no. Porque tienen otros intereses, porque es más importante, qué sé yo, el dinero o lo que sea. Entonces, que uno tenga la decisión de de ir para escuchar o para aprender algo positivo para uno, eso, bueno, a mí me parece que es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí, pacíficos, entre gente buena, igual, que quiere oír cosas, ¿verdad?, eso es un privilegio, entonces, es importante ver todas las cosas buenas que uno hace para uno, ¿verdad?, Encontrarse uno mismo, encontrar ese, ese potencial ilimitado que tenemos, ¿verdad? Para poder tener, ¿qué? Bienestar. Lo dijeron todos a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el estrés? Bueno, ya han oído aquí muchísimo, es lo, lo que más se oye, ¿verdad? La meditación. ¿verdad? La meditación es una herramienta de enorme utilidad porque es lo que nos permite una conexión con nosotros mismos. ¿Verdad? Esa conexión eh, en el silencio, es ese poder, digamos apartar la atención de todo lo demás y dirigirla hacia nosotros mismos, es lo que nos permite conocernos, entendernos y no solo eso, lo más importante, amarnos, ¿verdad? porque cuanto más cosas descubrimos de nosotros, por supuesto que en el silencio vamos a descubrir también nuestras propias debilidades. Pero claro, es que si no las vemos, ¿cómo las vamos a, a transformar? ¿verdad? Pero la meditación nos permite ver esas debilidades sin miedo. Entender que sí, bueno, ahí están. ¿Verdad? Y son tales y tales y las vamos viendo. Pero no con el sentimiento de como de castigarnos o de flagelarnos por eso, no, no, eso ya es de otros momentos. Es con el propósito de entendernos y de valorar todo lo otro que también está en ese, en ese espacio interno, ¿verdad? porque en ese espacio interno están, sí, los, las debilidades, pero también nuestras virtudes están ahí. Entonces, de todas maneras, tenemos que ir hacia adentro para poder eh, ver esas virtudes y dejarlas salir. ¿Verdad? Virtudes o valores, como quieran llamarlos, rasgos positivos, en fin, como quieran ponerles de nombre. Entonces, eh, la meditación... El silencio de la meditación permite esa conexión con esa parte, digamos, divina, original del ser humano. Todos tenemos ese origen divino. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Entonces, nuestra, nuestra naturaleza natural es esa, esa divinidad que implica que para empezar tenemos unas cualidades originales que son la paz y el amor y la dicha, la sabiduría y la pureza. Eso es original en todos los seres humanos. Entonces, por ahora están como muy escondidas, ¿verdad? Pero con el silencio yo voy viéndome cada vez más así entonces eso se va a ir manifestando más en mi carácter entonces es una gran eso sí es una cura para el estrés eso sí es una cura eso yo no digo que pueda suceder algo en la vida de una persona de un momento a otro que de todas maneras todo pasa de un momento a otro ¿verdad? una razón más para estar preparado siempre, entonces puede ser que pase algo muy grave que me produzca por un corto tiempo un estado de tristeza, de estrés, pero la práctica de la meditación, el entenderme yo de otra manera, me permite salir de ese estado muy rápidamente, ¿verdad? diferente a otras personas. Rápidamente yo tengo ese, ese soporte del silencio, de la conexión conmigo y con el Ser Supremo, ¿verdad?, a través del silencio. Entonces, si hay una práctica de verdad, es que de todas maneras nos van a pasar muchas cosas a todos nosotros, de todos nos va a pasar, la salud, las finanzas en otro momento, las relaciones... Cualquier cosa, cosas de la naturaleza, un terremoto, se cayó un pedazo de techo. Bueno, cayeron un montón de árboles ayer, en San José, en Alajuela y no me acuerdo en Cartago, creo. Como 10 árboles se cayeron, pero 10, es mucho, ¿verdad? Y bueno, no hubo, ¿verdad? No hubo consecuencias humanas, pero en una casa cayó un árbol encima de él, le, le arruina el techo y entonces eso, y si le arranca un pedazo de techo y se metió la lluvia y entonces además no tenemos plata para arreglarlo, ¿verdad? que es como lo normal entonces eso es una cosa que sucede de un momento a otro y claro, no hay bajas, digamos, humanas ¿verdad? que dicha pero y es una cosa muy digamos pues nos trae un momento, pero no es tan terrible como otras. Pero todo es así, de un momento a otro. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para esas cosas, para todo, ¿verdad? O una enfermedad, ¿verdad? Un diagnóstico, ¿verdad? Y que el doctor le diga a uno, hey. no sé qué decirle. <ríe> entonces digamos, no, no se trata <ríe> sí y no se trata de tener horas larguísimas de meditación de todas maneras nuestro estado de atención no es como para eso en este momento ¿verdad? pero sí tener momentos en el día, cortitos, de volver a recordar quién soy yo, qué soy, cómo soy y entrar otra vez en el silencio, ¿verdad? lo que ahora estamos con, planeando como un proyecto que se llama Pausas de Paz, ¿verdad? Son, son momentitos de silencio. Eh, que lo puedo hacer en el trabajo, no necesito cerrar los ojos, no necesito sentarme en flor de loto, no necesito tener un mat para tirarme al suelo, nada de eso. En el mismo lugar donde estoy, dos minutos, tres minutos, que no es nada, no es nada Pero varias veces al día que nos, como que nos, nos centran otra vez, nos aterrizan, porque nos vamos involucrando en las historias de los demás y en lo que está pasando afuera y hasta en el aguacero, ¿verdad? Hasta en eso. Pausas de paz. Pues no, no es es crear estados de paz en silencio. Entonces esa esos pequeñitos momentos en el bus, caminando en la calle también ¿quién va a saber qué está uno pensando? si nadie está concentrado, la gente anda ahí ¿verdad? entonces eso es como recargar la batería interna esos momentitos de paz, de silencio de volver a conectarme con ese ser que soy yo es como recargar la batería. Porque no podemos permitir perder la energía interior. Porque al perder la energía, cuando esa energía se va reduciendo, es cuando nosotros vamos, pero a mil por hora, hacia un estado de estrés. ¿Verdad? El estado de estrés es un estado bajo, débil, totalmente débil. No hay... Eh, fuerza interior, nada, ni para decir, bueno, ya, bueno, ahora voy a, a ver dejar esto, voy a pensar en forma diferente, me voy a sentar en silencio, bueno, ni para eso, da por eso hay que crearlos, ¿verdad? con la práctica, para que se convierta en un hábito, en un hábito tener bienestar, verdad es que me decía una amiga que que es experta en masajes eh, masaje Tai, creo sí, eh, creo que es ese eh, que por ejemplo y que ha ido varias veces a China que entonces estaba diciendo que para los chinos el bienestar es absolutamente esencial, punto y se acabó entonces, que ellos destinan Así, obligatoriamente parte de su salario a cosas como masajes, baños de vapor, eh, acupuntura, lo que sea. Pero toda la vida, no cuando les duele algo, no. Es parte cultural de ellos. Es igual en India, ¿verdad? Los masajes ayurvédicos, todo eso que, que ¿verdad?, que le da al, al, al ser otros otro estado, ¿verdad? Es, eh, que es bienestar, pero en estos pueblos el bienestar es una cosa como, como de los libros de cuentos, seguro, ¿verdad? Como que, como, no, no, el concepto de bienestar como que, como que no, ¿verdad? Es más como de los pueblos más antiguos. Aló. Entonces, es bueno considerar eso como parte de la vida de uno, ¿verdad? Esa conexión con uno este, para poder tener el estado de bienestar, estar bien. Entonces, eso sí es la cura natural. Entonces, eh, conectarse con, conmigo, con mi propio ser es conectarse uno con esos sentimientos y, eh, y pensamientos espirituales, elevados, ¿verdad? entender que yo soy un ser de paz, que la paz es mi naturaleza original, es original, es mi naturaleza, yo, es algo que, que está ahí, yo no puedo pedir paz, porque yo soy paz, ¿entienden?, es, es algo absolutamente original, natural, que me pertenece, entonces es muy importante que eso esté activo, esté vivo, ¿verdad?, no que, que yo crea, ah, que es que sí, a mí me gusta la amistad con fulanita o fulanito porque me da paz no, no, no, nadie nadie nos puede dar paz es parte nuestra no necesitamos que nadie ¿verdad? como dame paz, ¿cómo? ¿verdad? <ríe> no es posible, si está ahí ¿verdad? solo tenemos que volver nuestra visión hacia adentro es, es natural igual la felicidad es un estado natural original del ser no es tener cosas y, y más chunches y más, no, no es eso está ahí verdad es en mi naturaleza pero tengo que entrar en contacto con eso ¿verdad? acordarme de quién soy entonces eh, tiene que haber esos cambios positivos y recordar que yo el ser, el ser verdadero soy eso, un ser de paz un ser de amor también es decir, yo puedo eh, irradiar amor a los demás ¿verdad? No, no lo contrario, que, que lo vemos mucho ahora, ¿verdad? Eh, es, es una cosa extraña cómo se manifiesta los sentimientos como de odio, ¿verdad? En el mundo actual, de unos hacia otros, eh, como, bueno, ya hemos visto noticias y todo, ¿verdad? No voy a decir, pero sentimientos de odio raciales, por ejemplo. ¿Eh? Qué raro, ¿verdad? O si no, por lo que sea, porque el otro, en lugar de tener mi religión, tiene otra. Ya, es suficiente. ¿Verdad? Pero si cada ser humano tiene su propio sistema de creencias tiene el derecho de creer lo que quiera, ¿verdad? Entonces, odios de religiones, odios raciales, odios de nacionalidad, o, bueno, de ahí, ¿verdad? Entonces, claro, eh, hay unos entornos así muy difíciles para las personas, ¿verdad? Eh, toda esa discriminación que hay, ¿verdad? toda esa cantidad de, de migraciones, ¿verdad? Las personas en esos estados de sufrimiento que no me puedo imaginar, ¿verdad? Salir de su tierra porque prácticamente son expulsados, ¿verdad? Porque tales son las condiciones del país, ¿verdad? Y el, el abandono de sus ciudadanos, que tienen que irse, o sea, prefieren irse y morirse en el camino de hambre o de, por asaltos o porque algo los atacó, que quedarse es, son situaciones muy desesperadas, entonces el mundo necesita amor, mucho mucho, mucho, muchísimo toneladas, ¿verdad? entonces si uno puede lograr Crear una forma de pensar diferente, hacer silencio, irradiar amor a los demás, eso es de mucho beneficio, ¿verdad? Es muy necesario, además es, es absolutamente necesario. Bueno, es un estado del mundo actual, ¿verdad? Que, que se aprende, <ríe> se aprende, pero también, bueno, aquí habría que entrar en cosas que no son, pero... El, el, el alma trae sus propios rasgos de personalidad, de otros nacimientos también, entonces, hay cosas que, que se manifiestan muy rápidamente. Pero lo original es otra cosa, es decir, de todos hemos pasado por cosas así, hemos peleado con los demás, ¿verdad? hemos discutido cosas inútiles, eh, hemos levantado la voz... Eh, muchas cosas... y los niños pues... pues cada uno de nosotros trae sus propios rasgos de otras experiencias <coughs> en otro momento entonces por eso, por la naturaleza nuestra es que <coughs> yo decía que, que decir que el estrés es natural es una cosa malsana, y además es falsa, y además, ¿verdad?, que no, no se ajusta, ¿verdad?, es una cosa aprendida, y entonces no tenemos que hacer nada de esfuerzo por estresarnos, la, la verdad es esa, ¿verdad?, se ha hecho tal hábito que no hay que hacer nada especial, simplemente cualquier cosa me estresa, una mosca que esté dando vueltas, ¿verdad?, y, y oímos mucho, ¿verdad? Es, uy, es que me estresa, ¿verdad? Tal cosa. O fulanito, ahí viene, me estresa. Y el otro inocente, me Entonces, el, el poder el poder reducir eso por ahora, ¿verdad? El estrés eh, el poder entender que solo yo soy responsable de eso, solo yo, nadie más. Entonces es una obligación no tener estrés, ¿verdad? Y como, como les decía, ¿verdad? Si uno tiene ese hábito y pasa algo en la salud de uno, es peor, ¿verdad? Porque la enfermedad... Se, se agrava exactamente, se hace, todo se hace más grande, porque entonces yo estoy pensando, ay, qué torta, es que, bueno, voy a pensar, digamos, en, en un dolor de cabeza, uy, es que me duele la cabeza, es que, uy, qué estrés me duele la cabeza, ay, no, es que este estrés del dolor de cabeza, y claro, cada pensamiento de esos es como una orden que yo le doy a mi cuerpo yo, el ser, ¿verdad?, porque la mente me pertenece, yo creo el pensamiento, O ese pensamiento se hace más grande, más grande, más grande, el dolor de cabeza se va haciendo como así, ¿verdad?, y entonces cada vez cuesta más <ríe> eliminarlo, porque resulta que, bueno, me decía una amiga, que los dolores de cabeza hay que atacarlos en el momento en que, ¿verdad? Con los primeros acordes hay que eliminarlo, porque si uno lo deja, que uno a veces piensa, ahorita se me quita, y se va quedando y quedando, por dentro se va inflamando, entonces la inflamación es más lenta de eliminar que solo el dolor, entonces entonces si uno está así como, uy qué estrés con este dolor, es que no puedo hacer nada, no puedo ver televisión, no puedo salir, no puedo no sé qué, la pastilla no sirve entonces todo ese espacio de tiempo hace que se vaya siendo más grande y se vaya inflamando por dentro y después de verdad quitarlo cuesta mucho, ya solo con productos más, más, eh, pues, más fuertes para el cuerpo por eso es que la meditación es tan efectiva, porque con la meditación yo tengo experiencias, ¿verdad?, de, de tranquilidad, de serenidad, aunque duren una fracción de segundo, ya es una experiencia. Entonces, si yo logro sentirme, aunque sea por una fracción de segundo, en un estado así como totalmente pacífico, o puedo tener un sentimiento de amor de un momento a otro, ¿verdad? cualquier cosa así, eso es lo que me va enseñando quién soy yo, eso es lo que me va demostrando que yo soy eso, si yo no fuera eso, no podría tener la experiencia, ¿verdad? si eso no fuera parte de mi naturaleza, yo no podría experimentarlo, entonces ese contacto con esa verdad es lo que me va a ayudar más, ¿verdad? ir descubriendo que sí, yo soy eso, soy un ser de paz, tengo un origen divino, tengo todas esas cualidades originales y tengo un montón de cualidades más ahí, que van a ir eh, saliendo, entonces lo, los rasgos más feillos de uno, ¿verdad? cada uno tendrá los suyos, ¿verdad? pero los más visibles en uno, eso es lo que primero se va a ir suavizando, lo más fuerte es lo que primero se va a ir suavizando, ¿verdad? Y uno lo va a ir notando, y los demás también, ¿verdad? Porque eh, voy a empezar a, a dejar de chocar con los demás, a estar siempre, ¿verdad?, diciendo que yo tengo la razón, que yo... o a responder todo el tiempo de la misma manera, con enojo. Es que no solo llega el estrés, llega el enojo también, que es horrible, ¿verdad? Porque nos hace de ahí decir cosas de las que nos arrepentimos después, ¿verdad? Entonces, eh, poder observarnos, eh, como decía Marían, con desapego, ¿verdad? Observarnos no... Este, observarnos sin involucrarnos, ¿verdad? En, en la parte, en la debilidad, sino observar que ahí está, bueno, ahí está, pero está también este rasgo mío, está mi, mi estado de paz, que puedo experimentar, en fin, ¿verdad? Entonces, ir viendo todo eso, lo positivo, poder sostener esos pensamientos que se crean con la meditación para poder experimentarlos, es la experiencia lo que nos ayuda más.